Esta es la muestra. Vamos a desmenuzar. Bueno, pues eh, estoy medio retomando la actividad y, y se me ha ocurrido estar practicando... Últimamente estoy practicando mucho esto. Single string. ¿Vale? Eh, incluso... Muy útil para tocar flamenco, que no sé tocarlo, pero que suene medio a flamencaillo. Y eh, entre tanto single string Pues se me ha ocurrido también una, Un arreglo de, de la canción esta de los Beatles Que se llama eh, Ere comes te zoom Ere comes te zoom Ere comes te eh, Perdón, Ere comes te Es una canción muy, muy sentida, muy bonita Una copla dedicada yo ¿quién, quién coño sé Pero sentía muy bonita, a mí me gusta mucho eh, No está tocada en el... En el tono original, aquí lo estoy tocando en, en, el, en el sol, que es el formato, perdón, formato, el tono típico de banjo. Y bueno, por si la queréis sacar, no es una canción difícil, eh, ni siquiera hay eh, cuatro, cuatro roles de mierda, no hay sincopación, sincopación, sin, no hay síncopa, ni hay de nada. Es ¿vale? muy sencillita, muy asequible, acorde y espero que os guste. Adiós. Bueno, eh, la introducción es igual que la segunda parte del estribillo, con lo cual, aprendiéndonos la introducción, ya tenemos también la, esa pues, la segunda parte del estribillo, evidentemente. Entonces, vamos a estar en el acorde Sol, en esta inversión, que sería la segunda inversión, pero en vez de poner el bajo aquí, vamos a poner el bajo aquí. Como poner este acorde así es posible, pero es difícil, porque hay que estirar un, un dos, tres cinco trastes, ¿vale? Y encima hay que hacer una melodía poniendo esta nota, pues yo lo que hago es simplemente toco la nota del bajo y ya me, simplemente me desplazo hacia lo que sería el acorde como tal, ¿vale? Y hago Es decir, del traste 5, que es la cuarta cuerda, Ahora, eso queda, digamos, en la memoria del que escucha, diciendo, este es el bajo que estoy poniendo. Pero ya queda en la memoria. Y pongo esto. Simplemente hago la melodía. Pero también pulsando esta para que sea el acorde completo. Ahora me voy a ir a do en, en formato barra, que estamos en el traste quinto, pisando la tercera, la segunda y la primera y la melodía... ¿Vale? Sería prácticamente la misma melodía, pero la vamos a tocar en la primera cuerda de manera que tenemos... Relliscando... Y ahora voy a meter un, un La eh, séptima para lo, lo cual lo único que tengo que hacer es pulsar la, la cuerda tercera en el sexto traste, en la posición barra que teníamos de Do, así, ¿vale? Y la melodía es la misma. No es exactamente igual, pero son las mismas notas. ¿Vale? Y vuelvo al principio. Y ahora voy a pulsar, a poner, eh, digamos, quiero poner el acorde sol, pero eh, va a ser un acorde sol un poquito especial. Voy a poner la cuerda tercera en el, en el séptimo, este dedo lo dejo aquí, no lo muevo, lo dejo anclado y voy a pisar también con la barra de, del dedo, <coughs> voy a pisar también la primera en el séptimo traste. Y ahora simplemente un forward roll. estoy poniendo el bajo en la, la cuerda cuarta, en el traste 10 ahora repito el principio y ya mediante pull off hago sería 8-7, 9-7 y acabo en, en realmente esta cuerda no la piso, así estas dos solamente tercera y, y segunda y ahora me voy al sol séptima cual estoy pisando la la tercera en el quinto traste y la segunda en el séptimo todo completo y vale y ahora ya en veréis. la parte de la letra nos va a resultar bastante fácil porque lo que hacemos es exactamente igual que una vez que hemos sacado ya el estribillo, digamos hacemos básicamente lo mismo con dos pequeñas variaciones y ya está, entonces hacemos la primera parte es idéntica y lo que sí cambia es esto donde estoy en Re, en la segunda inversión y hago esta melodía de esta manera Simplemente lo que hago es acompañarla con, con el acorde. Pellizco o rake. Levanto el meñique de la, de la primera para que suene esta nota. Y remato con el re en formato barra en el traste séptimo. La segunda parte de la letra es idéntica. que hago es acabar en este re exactamente igual y meter algún tipo de rol ahí con adorno. Algo así. Creo que hago. ¿Vale? Ahora ya vendría el estribillo. Estoy tocando rápido para que no pierda el tiempo. Y ahora, al acabar el estribillo, os acordáis que en la introducción ponía este re séptima. Pues en este caso voy a poner el, un re normal. ¿Vale? Perdón. Para hacer... Esto es aire, cuarta, cuarta en el cuarto, tercera en el segundo. Y ahora hago fa... Do. Y pongo este acorde que no sé cómo se llama. Do. Lo que hago es dejar la cuarta y la, la tercera al aire y mantener pulsada la segunda en el primer traste. Y aquí meto ya un rol típico de blues No tiene gran. vamos, quiero decir, hay que practicarlo, pero que no es la cosa más difícil del mundo, relativamente fácil. Y bueno, ya está, a ver si os sirve de algo. <música>